Que es el más conocido, eso es lo que lo afecta. <ríe> que parecería como extraño, ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a conectar ahora con Arismendi la antigua desde el Hospital San Vicente de Paul. Adelante Arismendi. Gracias nueva vez. En esta ocasión me encuentro en el Hospital San Vicente de Paul, donde hace apenas instante se produjo un altercado. Luego de que miembros del PRM acusaran al partido de oficialista de compra de cédula, pueden observar en las imágenes cómo miembros de la policía electoral se dieron cita a este recinto, eh, donde, repetimos, una vez más se denunció la compra de cédula en este recinto electoral que está compuesto por seis mesas electorales y tiene más de 3.000 votantes. Acá tenemos a eh, Alberto Durán, quien es secretario de organización del de PRM. Alberto, ¿cuál es la situación? Bien, estamos aquí en el recinto del Hospital San Vicente de Paúl, donde más de 3.000 personas ejercen su derecho al voto. Lamentablemente, la práctica del PLD de comprar cédulas de tratar de reducir voluntades se está dando a cabo aquí en San Francisco de Macorís en una vivienda frente a frente al centro de votación con una fila más grande que si estuvieran votando ellos comprando cédulas y las autoridades se hacen de la vista gorda aparte de eso personas que votan aquí en San Francisco y votaron en el proceso pasado hoy aparecen votando en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Curazao. E incluso tenemos una muerte. ¿Quiénes estaban comprando Eran dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Lograron identificar a ustedes algunos de ellos? Estaban, andaban en un carro Sonata blanco. Tenemos la placa. Tenemos la placa del vehículo. Está grabado el vehículo y hay fotos que vamos a hacer llegar a los medios. ...de la actividad que estaban llevando a cabo aquí frente al hospital. Bien, ahí escucharon... La placa, la placa del vehículo en la que de manera despavorida salieron con un maletín lleno de dinero... ...después que sintieron la presión de la dirigencia del partido. No de la parte militar, no de la parte policial electoral. Sino nosotros que venimos aquí a defender esto. Y lo vamos a defender, la voluntad del pueblo... No se va a doblegar. Y que lo sepa, que lo sepa, que por la buena no hay problema. Pero por la mano nosotros estamos dispuestos a cualquier, a cualquier costo defender. Bien, ahí escucharon las declaraciones tanto de Alberto Durán, secretario municipal del PRM, como del de dirigente eh, Logan Durán. Repetimos la situación aquí, en estos precisos momentos, en el hospital San Vicente de Paúl. Eh, miembros del PRM acusan a miembros del PLD de realizar... Eh, ...compra de cédula en este recinto electoral. Lo que sí, no, algo que no podemos confirmar, lo que sí logramos confirmar fue que miembros de la policía electoral se dieron cita. A este, a este lugar y hace apenas unos minutos ustedes lograron observarlo en la pantalla de su televisor cuando, eh, cómo se, se desplazaban, ¿verdad? Aquí destacar, señores, que pueden observar ustedes el aglomeramiento de personas. Eh, aquí el distanciamiento físico no ha sido respetado para nada. Observen. Como las imágenes se ve este gran cúmulo de personas. En algunos casos se pueden observar eh, personas hasta sin portar mascarilla. Situación verdad que puede generarse, tornarse peligrosa. Repetimos acá en estos precisos momentos en el Hospital San Vicente de Paul. Los ánimos están sumamente caldeados. Ya luego de que miembros del PRM acusaran a miembros... ...del PLD de la supuesta compra de cédula. Nosotros hemos hecho lo propio por conversar con algún dirigente del PLD... ...pero hasta el momento acá no se ha visto ningún dirigente del PLD que pueda, verdad, brindarnos la versión de los hechos. Pero repetimos, eso es lo que se está viviendo en estos precisos momentos en el Hospital San Vicente de Paul donde, repetimos, los ánimos están bien caldeados. La gente está eh, alborotada y miembros ya del PRM han acusado a miembros del PLD de supuestamente eh, realizar la compra de cédula. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.